Nosotros queremos darle el último adiós un ratito y ya que se lo lleve. Miles de seguidores de Juan Gabriel se preguntaron, ¿por qué no se les permitió rendirle un homenaje de cuerpo presente? La respuesta la había dado su hijo Iván. Lo que quería que hicieran con sus restos fue su voluntad y queremos que la gente entienda que no, no estamos haciendo cosas que él no quería que pasaran, es su voluntad, fue su voluntad. Esa decisión nació un año atrás, el 13 de julio de 2015, cuando otro gran compositor mexicano, Joan Sebastián, el poeta del pueblo, falleciera. Juan Gabriel había quedado impactado con lo que consideró un espectáculo deplorable armado alrededor del cuerpo inerte de Joan Sebastián. Y ese mismo día pidió que cuando llegara su hora, no sometieran sus restos a ese tratamiento que no podía soportar. En contra de lo que todos podían imaginarse, Juan Gabriel había sido una persona tímida y retraída desde su infancia. Quizá por eso Y por sus modales excesivamente suaves En un medio rudo Sufrió desde niño por el acoso De quienes no lo consideraban suficientemente fuerte Siempre escribiendo en ese cuaderno ¿Cuánto que no le das? ¿Cuánto? Dos pesos Pero le tienes que dar en la cabeza Como crees? Lo voy a dejar, idiota. Sí, idiota ya está Se la pasa siempre en la baba Nomás escribiendo en ese cuaderno su mejor amigo es el viejo taller de carpintería, así que no creo que nadie lo extrañe. ¿En unos días, Antonio Chávez Juárez es escritor, poeta y vendedor de libros en las calles de Ciudad Juárez. Junto a Alberto Aguilera Baladez, guarda recuerdos no muy gratos de cuando los dos estaban internos en el tribunal. Era escuela de rateros, de viciosos, de malandrines. El futuro Juan Gabriel tenía apenas seis años cuando llegó a este severo hospicio. Allí convivía con hijos de hogares pobres y rotos, y cuando no, con niños de la calle. El sábado era el día más feliz de la semana. Era el día de visitas, pero a los huérfanos nadie los iba a ver. El pequeño Alberto Aguilera sí tenía a mamá. Luis Fernando Loza, ¡Ya llegó tu mamá! ¿Y Demetrio? Creo que está en electricidad la semana. ¡Ah! Se me olvidaba. Alberto, ¿ya llegó mi mamá? No, lo siento, no llegó tu mamá. Para la otra. Me tocó conocer todas las mamás de todos los internos. Yo jamás vi la mamá de Juan Gravel allí. Y siendo de que el internado ese, cada sábado iba la mamá de uno a visitarlo o a llevarlo a la casa. La forma de vivir en un internado, donde nos pegaban, donde nos ponían reglamentos, este, ahí le nacen a uno muchas cosas. ¿Tú qué estás haciendo, mi Aquí no estás de vacaciones. Aquí vas a champear para que yo vea que no te me estás haciendo un pato. ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tenías que ser tú, amiga. Vas a ver si te quedan ganas de seguirte haciendo el pato. ¿Alguien más se quiere hacer el chistoso conmigo? El carácter tímido de Alberto Aguilera solo encontraba desfogue en las expresiones artísticas que muchas veces no eran comprendidas. Pero allá mismo, en el tribunal, encontró a quien sería su primer y más recordado mentor. ¡Juanito! El maestro Juanito, ojalatero y carpintero, Juanito. Juan Contreras. ¡Ay, qué susto me dio, chamaco! Yo estoy aquí concentrado y usted entra como si fuera fantasma. Que nomás quise venir para ver si no necesitaba ayuda. Ayuda, ayuda. Lo que necesito es que se ponga a estudiar. Ay, Juanito. Si usted sabe que soy muy aplicado. Aplicado. A ver, a ver. ¿Cuánto hace que no agarra la guitarra, chamaco? Pues he estado escribiendo. ¿Qué saca con escribir? Se la mera ahora. No sabe transmitirlo. Siéntese, Aguilera. Agarre la guitarra. Póngase a estudiar. Las mejores cosas de la vida requieren constancia. No se le olvide, Aguilera. No, no, no. no. no. Le falta mucho. No deje de ensayar el instrumento. Cuando ya lo domine bien, le enseño a tocar el piano. ¿El piano? ¿Y cómo? O si sea, acá no hay. Ay, hombre, yo tengo mis argumentos. Es más, si quiere, le puedo enseñar hasta a tocar el violín. Gracias, Juanito. No sé qué haría... Casi no, ya, ya. Usted. ya. No, concéntrese. Y tóquele duro, que voy a encender el torno. La canción querida. Yo digo que era un llamado que él hacía dentro de su corazón a su madre y en su mente. El deseo de que su madre estuviera con él, de que fuera a verlo, de mirarla, porque la canción no, no, no puede tener otro significado. Te extraño y lloro todavía, mira mi soledad. Y es que la mejor biografía de este genio quedó escrita... ...en sus canciones...